relaciones sexuales y pensar que es amor mm -mm. el sexo no es amor estar embarazada no representa el resultado de un amor besar no es amor el amor es un sentimiento de responsabilidad que crean dos personas por medio del respeto de la comunicación de la fidelidad de la entrega de la responsabilidad sobre todo de la persistencia y la dedicación por el resto de la vida a una sola persona. Es una decisión entre ambos. Única y eterna. Casarse tarde con la persona correcta. Es mucho mejor que casarse temprano con la persona equivocada. No querer tener hijos. Es mejor que tener hijos. Para luego descuidarlos. Estas decisiones. Deben tomarse desde la conciencia y la madurez entre ambos. No por gusto. O por convicción. No por...